Aló, aló. A ver si se oye por ahí. Eh, por favor, díganme si se oye. No sé muy bien, estoy probando la técnica nueva. Por favor, déjenme saber ahí si se oye, si se escucha bien el chat. Estoy probando la técnica nueva que, que adquirí. Y no sé si, si se oye o no. Por favor, háganme saber si me escuchan por ahí. Me lo dejan saber en el chat, por favor. Hola a los que se van conectando. Tengo tecnología nueva, ¿no ven de qué tamaño me veo? Una inversión ahí, pero bueno, todo por Cuba. Buenas tardes. Hazme saber si, se, si, si me escucha por ahí, por favor. Escribe a ver si me escucha bien. Abrazo. Ya, ya tengo tecnología nueva. ¿No ven el tamaño de la pantalla? Ya tengo tecnología nueva. Se ve mejor claro porque tengo tecnología nueva. El Tocororo y yo hicimos una inversión. Todo por Cuba. Buenas tardes. Me veo perfecto, un tamaño enorme. Me veo el chat genial. Qué bueno. Se ve mejor, claro que sí. Buenas tardes, Janet. Se escucha bien. Qué bueno, qué bueno. cuando eh, no, Gracias a los que se están conectando. Eh, el maestro que es un poco guajirón, pero bueno. Aquí vamos, aprendiendo. Todavía no sé cómo va la cosa, pero aquí vamos. Se escucha bien, saludos. Perfecto, me escuchan entonces, ¿verdad? Qué bueno. ¿Vieron qué lindo me veo ahora? Grandote, ¿verdad? Eh, estoy muy contento porque compramos equipos que, que nos sirven. Inclusive, hasta un internet más potente tuve que sacar. Deja ver si se... Dime ahí el volumen, a ver. Ahí se oye más o se oye menos. Escríbame, por favor. ¿Se oye ahí o no se oye? ¿Es ahí o no? Díganme, por favor. ¿Se oye bien o no se oye bien? Ok. No, que tuve que alarle las huatacas al señorito, el coronel Manolo. Ahora estaba oyendo la directa de Manuel Milanes. Vayan a la directa de Manuel Milanes de hoy y escuchen a partir del minuto 3, 4 para lado Eso es un patio. Un hombre excepcional. Un hombre que me, me dice a mí que a pesar de mi intención de querer unir a los que quieren hacer lo mismo y dialogar, que eso nunca lo vamos a intentar y nunca lo vamos a lograr. Y desde aquí quiero dejarle mi posición al señor Manuel Milales Señor Manuel Milales muchas gracias por hacerme ver esa verdad que me costó ver tanto tiempo. Mi intención era llamar a todo el mundo para que conversemos, pero me he dado cuenta de que estos dialogueros, estos señoritos, intencionados mal, para querer mantener lo mismo y querer disfrazar lo que está en Cuba, no merecen que uno los convoque siquiera a la Unión. Yo me sumo a su propuesta y me sumo al bando suyo, al bando de lo que queremos hacer algo distinto por Cuba. Sin muela, sin tanto diálogo y sin tanto ruego, a personas que saben lo que hacen que hacer aquí y no hacen nada por hacer así que espero que podamos conversar que nos enlacemos en nuestras directas y que empecemos a trabajar juntos mi hermano milanés porque yo soy y creo lo mismo que cree usted muchas gracias por por alarme las guatacas, por abrirme en la entendedera para que yo pudiera aterrizar en el mundo de la realidad, que con este tipo de personas no se puede hacer nada para liberar a la patria. Muchas gracias por esa sincera consideración y esa directa, limpia y clara que usted transmitió hoy donde habla de mí. Muchas gracias. Vamos a trabajar para hacer contacto en estos días, ¿ok? Se le agradece infinitamente y desde esta plataforma se le respeta y se le quiere. Ese es mi mensaje, por favor. Si alguien se lo puede llevar al señor Milané. Vamos a, a unir y juntar fuerza señor Milané. Basta ya de estar hablando aquí con estas, con estas magdalenas de la mentira y del oportunismo. Estas señoritas que siempre quieren hacer lo mismo. Sin lograr ningún resultado. Envíele un saludo al Coco Fariña. Y dígale. Que le manda un saludo la gente del colegio de pedagogos, él sabe. Dígale que le mando un abrazo. Que la gente de los pedagogos independientes de Cuba le mandan un saludo, él sabe. Qué bueno tengo, qué clase, Chac, más lindo tengo aquí. Compré, compramos tecnología nueva. Gracias por todo esos superchats que, que nos ayudaron bastante porque hicimos una inversión relativamente modesta y aquí está. Muchas gracias a todos. Poco a poco vamos mejorando. Ya tenemos computadoras ¿no? y un internet, un, un internet de alta potencia y también. Sistema de sonido muy bueno. Gracias a todos ustedes por, por acompañarnos en estos sonidos. Vamos a juntarnos con, con la gente de la línea del señor Milanés, que al final es mi línea. La línea de los patriotas verdaderos. La línea de los hombres que quieren cambiar los destinos de su pueblo. Basta ya de cuentos aquí con constituciones y todos deciden y marchitas y protestas, que eso no lleva aquí a nadie a ningún lado. Saludo a la gente de Miami. Prefiero apoyar a un hombre sin cara y no a un descarado y vividor. José Cárdenas. Daya. Claro. Aquí estamos. Se escucha perfecto, ¿verdad? Ay, estoy más contento que un perro con dos colas. Gracias, José Garcés, por ese super chat. Estoy más contento que un perro con dos colas. Por estar en mi respeto y saludo para usted, maestro. Bendiciones. Luis Pena. Y eso que estoy debajo del árbol, pero aquí estamos. ¡Ay, qué contento estoy! ¡Qué buena herramienta para trabajar! ¡Qué bien veo! No puedo creer los que hablan. MM, desgraciadamente, es así. Hoy está muy guapo. Dale. Duro a Carlos Calvo. No, no, no, no. Tranquilo, tranquilo. Eh, dejamos clara nuestra posición, pero no tenemos nada contra Carlos Calvo. Nuestra intención aquí no es buscar enemigos. El enemigo es la tiranía. Pero hay que poner en su lugar aquí a los desubicados, a los malintencionados. mi primer super chat a ese que me dio o nos donó ese primer super chat, maestro mi primer super chat lo admiro un montón, mi respeto por usted. Gracias José Garce. No, no, no. La historia de Cuba la van a cambiar los hombres que piensan distinto aquí. Los que no quieren ser parte del mismo establishment, lo mismo que hasta ahora no ha resuelto nada. Arriba mi capucha. No, no, olvídate eso. Hace falta una carga para matar matar primores. Me gusta la posición de Manuel Milanés porque tiene al lado un trabuco de, de guerrero, el Coco Pariña. Coco es mi amigo de siempre. Gallito la carne, gracias por ese super chat. Qué grande eres Jesús desde España, patria y vida. Vergüenza contra dinero, Tim Paparazzi. Buenas tardes, ¿por qué no se dirige a los militares? Le aseguro que ellos también lo ven. El tema de los militares más complejo lo voy a hacer en estos días. Quería aprovechar para probar, estoy probando todavía los equipos, la tecnología, y para enviarle un mensaje a Manuel Milanés. Besotes, capucha, chencha la gamba, cuídate. El coco, mi amigo, un hombre excepcional. Maestro, ¿sabe algo? Dime, Ariel Mato. Cristóbal Gutiérrez, María. Dígame, Cristóbal. Aquí estoy, a la espera de, de su chapo. Eh, Pepitico, sí, Carlos Calvo me sirve para la Unión, me sirve Otaola y me sirve el Yacer y me sirven todo. pero ellos no han respondido. No han respondido y es al combate correr vaya meses, el llamado a la lucha. Y si no responden y si ellos no claman, entonces habrá que buscar a otros que claman con esas otras piedras que clamarán. No insisto más en llamarlos, ya los he llamado, llevo dos años llamando. Ya la hora de la convocatoria con ellos pasó. De aquí en lo adelante nuestra lucha será más dura y más difícil, pero no nos queda ninguna opción. el lente lo tengo bien o estará al revés, no creo, no se ve bien, ¿no me ven bien ahí? ¿no me ven bien? ¿me ven bien o no me ven bien? Por favor, háganme saber. Sí, si sí, me ven bien. Lolo Varela, si sí me ven bien. Se ve perfecto. Exacto, sí. ¡Ay, qué alegría tengo con esta te nueva tecnología que tengo aquí! Una pantalla inmensa. Se ve perfecto. El Águila. Perfecto, perfecto. Juniel Águila. Yainiera, saludos a nuestro coronel La capucho. El coronel Manolo, compadre. Yo, a mí me quiso dar un infarto cuando yo oí semejante burrada, caballero. El coronel Manolo me puso el grado y el nombre. Lo único que le faltó fue decir la condecoración, dónde fue y, y, y, y qué número de, de curso fue. Increíble, caballero. No, no, y con la seguridad que él habló, no, no, el coronel Manolo, que fue un hombre con una inteligencia en la historia, el único hombre que podía preparar dos para la historia es el coronel Manolo, para destruir la obra del, do del, del doctor Gustavo León. Un hombre como yo que siempre he defendido y he dicho que el doctor Gustavo León es mi maestro, que a mí me plaza sentarme a escucharlo y que todo lo que yo sé es nada comparado con lo que el doctor Gustavo León hay increíble sí señor y la orden del machete de la réplica máximo gómez exacto no hay como van a sufrir ahora porque estamos mejorando Ahí les mandé un videito más o menos de, de mi vida para que, porque de vez en cuando es bueno hablarles las guataquitas para que ellos vean que uno no vive de abajo de una mata tampoco. Increíble. Y estamos trabajando en la canción. A correr liberales del perico, Papitico. Estamos trabajando en la canción, ahora Rajadel me llamó, que la única persona aquí que sabe quién soy yo es Rajadel. Yo hablo con Rafael, yo hablo con Rajadel sin capucho. Maestro, yo fui criptógrafo. Tú, tú, tú, ¿Tú sabes criptografía? O sea que tú eres el que el criptógrafo y el taquígrafo son, son lo mismo, son distintos. No, el criptógrafo es el que descifra los mensajes de la inteligencia, ¿verdad? Y el taquígrafo es el que escribe la taquigrafía para, para coger el diálogo cuando alguien está dando un discurso, exacto. Tú eres criptógrafo. Gracias a los que se conectaron ahí. Sí, yo sé. Mensaje secreto, qué bueno. Yo sé bastante de criptografía, ¿sabes? En la prisión teníamos un, un código en criptografía para sacar la, las denuncias de la cárcel en aquella época de un, un hombre que era preso político y que había sido oficial de la inteligencia, que también sabía descifrar mensajes criptográficos y nos enseñó cómo sacar la información. Él creó un alfabeto por un sistema de símbolos, y que luego se reproducían afuera. Exacto. Qué bueno. Pues sí, así van las cosas. 81 personas conectadas. ¿Le va a caer a tu amigo que te conoce? Eh, sí, pero no. Sí, pero no, porque nadie sabe tal vez si lo que yo dije de raza de él es mentira o es verdad. Ya están escribiéndole allá a él. Ya le escriben a él y le preguntan. Yo lo sé. Yo lo sé. Hay criptografía manual y por máquina, yo sé. Yo sé. Qué bien veo. Gamusi Pototo. Excelente visión que tengo en este momento. Es un tipo que la silla que yo tengo es una silla cara. Se dan cuenta de todo. Gracias. Ariel Matos por, esa, por ese ofrecimiento. Muchas gracias por esa intención. Vamos a ver qué pasa. Bloqueen. Carlos Gotorno. Hey, hey Ren. saludos maestro Lázaro Hernández. Ay, Ayran, cuatro banderas cubanas. Saludos Ram. ¿Qué base? Si yo no tengo barriga. Esto es que el cuerpo cae. Yo para la edad que tengo, no tengo barriga. Mira, para que vea, mira. Mira el cinto aquí plano, mira. Yo no tengo barriga casi. Vamos a ver qué pasa. Anarquista de Cuba, hola. Coronel Capucha, hable a los muchachos del trabajo que, que pasaron. ¿Quién? Es? El negrito sin marrón. Cuidado con el negrito. Tarararararito. Cuidado con el negrito, el negrito sin marrón. Un abrazo grande, el negrito sin marrón. Igual para ti. Maestro, pero no metan la barriga. Es eh, por favor, si yo no tengo barriga, bien. Yo no tengo barriga. Muy poca cosa. de la, No más datos, por favor, tranquilo. El trono está cogiendo color. Ja, ja, ja, ja. Maestro, dejen mejorar el audio. Que se escucha con. Ah, no, pero es que, eso es que estoy en la calle. Estoy en la calle y entonces hay una cantidad de máquinas construyendo cosas el día entero. Y trenes pasando y aviones volando. Y ambulancias y carros de bomberos. Y carros de lado y medio mundo. Imagínate, cuando esté trancado en la casa ya será mejor. Que yo... Yo no quiero inmiscuir a mi familia con esto, entonces yo me voy para el patio. La transmisión de hoy fue desde adentro de la casa, la de Carlos Carlos. Pero era porque no había nadie en la casa, la gente estaba, los chamacos estaban en la escuela y la mujer estaba haciendo algo. Por eso es que yo no me meto en la casa. Si el audio tiene su cancelación, ¿se oye bien el audio o no se oye? ¿Se oye bien el audio o no? Nunca a sus órdenes, coronel Manolo. Gracias por esa consideración, teniente Félix Varela. Lo veo motivado. Que se escucha bien. Va a transmitir el día entero. ¿Quién te paga? ¿A ti el G2? ¿Tú no, viste, tú, tú no viste cuando yo te enseñé la billetera ahorita, tenía casi 500 dólares arriba. Yo no tengo necesidad de estar trabajando, ¿sí para qué? Ese dinero no me lo paga YouTube, a mí. Si quiero tomarme la mañana y la tarde y una semana, ¿a quién ha de preocuparle eso? Los verdaderos patriotas se van a sentir alegre. Solamente los enemigos de la libertad son los que no quieren que uno transmita. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿O es que tengo que darle cuenta yo de mi vida a nadie? De lo que hago. A mí mi mujer no me pregunta qué hago ni qué hago. Maestro, estamos en mejor compañía aquí con usted. ¿Dónde se puede ver la directa de Carlos Calvo? En su canal. Papitico rico, ya hay ciberclares en este tag. Déjalo ahí. Déjalo que su. Ay, ciberclares. si ven, si ven la. La computer que me compré, una Jade paca. Me costó... Un... Déjame no hablar. No, yo tengo paciencia, pero no puedo permitirle a un hombre que diga, usted es el coronel Manolo, ¿de dónde este señor me conoce a mí? Un hombre del cual yo he hablado también, que he mandado a la gente de mis canales, de los tres canales que me transmiten, a que vayan a suscribirse y que le den allá contribuciones para ayudarlo para que venga a hablar de mí de esa manera maestro estamos rellenas de agua María Hernández tú estás en Cuba él tiene envidia por Yuli es un parte de respeto, no, pero tranquilo, no lo podemos maltratar. Porque él ha hecho su obra. Y es un hombre que está bastante bien preparado. María, ¿de qué parte de Cuba? ¿En La Habana? Ah, tú eres la que está en Pinar de Río, en Vaya Onda, ¿no? Si transmite todo el día porque se va. Ah, de Artemisa. María, ¿de qué parte de Artemisa tú eres? Yo viví en Artemisa muchos años, ¿sabes? ¿De qué lugar eres? Yo sé, soy la Pérez González. Ah, de Guira de Melena. Ah, muy buen ajo en Guira de Melena. Muy buenos plátanos, muy buena malanga, muy buenos aguacates allí y muy buen frijol negro y colorado. Sí, a ah, provincia de Artemis. Ah, está bien. Ya no hayan que inventar. Vallabé, que un lado y Artemis en el otro. Sí, señor. 122 personas conectadas. Qué buen internet, qué, qué, qué nítido veo todo. Tampoco. ¿Por qué no notifico que yo, yo no sé nada de eso? Yo tengo que ir aprendiendo todo esto, caballero. Yo. ¿Por qué no me notifica? ¿Le tiene miedo a la pinaleña? De verdad que no. Yo no sé ni cómo se hace eso. Deja que saquemos la canción para que vean. Felicidades a María por ser tan valiente de este canal maestro. Podríamos hablar del club cubano en Tampa. No le haga caso al Cuidapuente de Carlos Calvo. Tampoco así. Cuando él estaba hablando, estaba hablando inseguro. Estaba balbuceando. Nunca había Carlos Calvo en la Guardia de Palacio. El coronel Manolo, compadre, el único personaje que podía echar por tierra el trabajo del doctor Gustavo León, el coronel Manolo, que es un hombre muy bien preparado y que sabe mucho de historia. Sí, los clubes, mira, les voy a explicar algo. Este muchacho que me escribió yo. Los clubes revolucionarios se formaron. Les voy a explicar. ya que pasa el tren, la patrulla, el avión. Coronel, no. Primer coronel. Más allá. Yo no tengo edad, caballero, yo no tengo edad para ser coronel de nada. Los coroneles del el son de 50 años para arriba. Y yo lo que tengo son cuarenta y tantos años. Cuarenta y tantos pegados ahí. Yo no tengo edad para ser un coronel de menino. La gente está loca. Yo lo que tengo es cuarentialguito de años. Ustedes no ven, ustedes no ven todo, toda la flexibilidad que tengo yo, el porte, la definición muscular, la piel, que no es de un hombre de más de 50 años. Una persona joven todavía. Parece Nueva York, la corredera patrulla. A lo mejor son sonidos grabados, no se dejen que engañar. La capucha es muy habilidoso. No... Yayito, tú fuiste el que, el que, el que se ofreció a, a hacer el arreglo musical de la canción. Fuiste tú, por favor. No siga dando datos. Eso ya lo habíamos visto y sabíamos que no era de la edad de Caneta. Claro que no, yo soy un hombre de 40 años y algo ahí. Soy joven todavía. Todavía soy un muchacho. Sí, me están cerrando el cerco, yo sé Mossad, pero no me van a encontrar. La capucha sabe mucho. La Mossad y la tecnología que me eche para, mira, para freírlo completo. No, estoy ahora haciendo una directa típica porque no estoy para... Quiero, estoy probando el equipo. ¿Qué clase de canción he hecho? Fíjate que debería buscar la letra ahí. Ahí tengo el ritmo. Deja ver si lo puedo, deja ver si puedo buscar el ritmo aquí. Espérate un momento. Si no se me va. Para que sepan. No, no, no, no va a grabar porque tendría que desconectar el, el sistema de, de música. Pero bueno, aquí lo tengo, lo tengo ya. En la capucha está, eh, qué bien veo, caballero. Qué clase de, qué linda se ve el chat, caballero. Qué contento estoy. De es verdad que lo caro, lo caro es lo caro, caballero. Está, está demostrado. No, o, olvídese de eso. Lo que tiene calidad vale dinero. Mira, desde aquí estoy viendo el chat, mira dónde estoy y lo estoy viendo como si estuviera ahí adelante. Esto está lleno de ciberclaria, claro que sí. Pedro Hernández, no te apures despacio para que quede bien, yo sé. La tecnología es lo máximo. Seguro que sí, José Acevedo. Oye, Joséito, estabas perdido, hacía tiempo no te veía. Sí, sí, estoy más contento que un perro que tiene dos colas. ¿Qué hace así con la colita? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Cuando te ve moviendo la colita, estoy, estoy contento con mi, mi jugueticos nuevo. Gracias a la co colaboración de muchos de ustedes. La calidad y la tecnificación se paga bien, amén. Les voy a decir algo, una cosa. La palabra sof, sof, sof, sofisticado no existe. Ese término de una tecnología sofisticada, eso no existe en el español. Es tecnificada o tecnológicamente avanzada. La palabra sofisticado viene de sofisma. Sofisma es lo que se hace con trampa, con doble intención con timo, con engaño con embeleco, con mentira esa es la raíz de la palabra sofisma no es sofisticado, es tecnificado de la técnica el desarrollo tecnológico de algo háganle caso a la capucha que la capucha sabe lo que le dice es un término mal empleado 140 Sofisticado en sentido de delicadeza extrema. Usted pone capucha a la cara y yo al hombre, ok. Gallito la carne, creo que sí. ¿Cuál es el tema, monstruos? Papitico. Saludo. está buena la MacBook. Sí. Capucha, hay un bicho que dice que qué. Qué cómodo, qué, qué rico abajo de este árbol. Capucha que dice que el que busca encuentra o te quita la máscara o te la van a hacer en. No me vas a encontrar de ningún lado porque nadie sabe ni quién soy yo ni dónde yo estoy. Mira. Tú no te no te das cuenta que creían que yo era un hombre de sesenta y pico años. Y yo lo que tengo son cuarenta y pegaditos ahí. Yo no tengo cuerpo para ser un hombre de sesenta años. Mira, mira la textura de, mi, de mis brazos. Y un hombre fuerte, mira, de un hombre joven todavía. Mira. era Águila, la capucha espartaca, coronel. Ahora soy el coronel Manolo. El coronel Manolo Capucha. Increíble, caballero. Claro que sí. ¿Tú crees que yo voy a venderme aquí, voy a contar la historia de mi vida y voy a decir quién soy, ni edad que tengo, ni de dónde vengo, ni a dónde voy? Lo único que hay aquí verdad es que yo soy un luchador, que fui muchos años preso político, que tengo una hoja de servicio impecable por mi patria y que estoy buscando el bien de mi pueblo, más nada, para acabar con esa oprobiosa y miserable tiranía. Lo demás no puede ser verdad. ¿Por qué? Porque tú tienes que despistar al enemigo. No le están escribiendo a todos mis amigos diciéndole, oiga, hace falta que me mande la información. El número de teléfono encapuchado, que es amigo de él. Inclusive, me escribió un tran, Frank Mata ahí y me mandó solicitudes de amistades. Increíble. El Mozart lo que tú digas, capucha, no cuenta. Pero pero, pero el Mocha, te voy a hacer una pregunta. Tú qué eres del Edo ahí. ¿Por qué ustedes andan detrás de mí? A ver, ¿cuál, cuál es el interés que ustedes tienen? A ver, escríbemelo ahí, para yo saber. A ver, el Moshá, a ver, ¿cuál es el interés que tienen en saber quién soy yo? Que tranquilo, sigan escribiendo que voy a entrar en un chat con este personaje. A ver, a ver escríbeme ahí. Contesta, Mochá. ¿Se cayó qué? Exacto, claro que sí. Si son amigos míos, ¿por qué no me escriben directamente a mí? Mari, no. Frustración total. Mari, yo no sé, Camilo se fuego, tranquila. Escúchala, están dando orientación al Mochá. Anarquista de Cuba. No, no, tranquilo, ¿por qué? A ver, el momento profe del Mochada está recibiendo órdenes. El águila. José Acevedo. Oye, José, estabas perdido. Me traicionaste, hacía tiempo que no, no te conectaba. Lian Díaz. Capucha, tienes loca la tuberclaria. Claro que sí, Lian. Manolo, tú eras vecino mío en Artemisa y vendías la, la gallina que traía Carlos Calvo de Puerto Genaro. Mocha Ferrer disfrazado. Mocha, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Hoy, Ventos Combat. No, profe, no veo todos sus directos. Yo veo todas sus directas. Estabas perdido, José. Estaba preocupado. Usted dice, ¿dónde estará Acevedo que no lo veo más? Porque siempre veía tus espejuelitos con tu gorrito, decía. ¿Dónde está Sevedo? No, y eso que nada más tenemos aquí, vamos para 10 mil suscriptores por este canal, porque la Cuba por dentro tiene 20 mil ya. Papitico frito. El Moshá es, mucho, es más patriota que muchos por aquí. O sea, se me lo Cambié la foto. Ok. Sí, sí. Ya yo le mandé a Manuel Milanes mi... mis Eterna es un hombre muy, muy limpio, muy limpio al hablar él dijo, él habló conmigo, hablamos por teléfono es un hombre de una veracidad total, un hombre que no inventa cosas es un líder a seguir Mari, Otaola ni te menciona no entiendo nada, Manuel estuvo hoy Claro, estaba con el coco. Papitico y el Moshá son de la misma calaña. Nos quedamos de la parte de la lucha. No, Denner no. A Dener le mandamos desde aquí una invitación. Si él fuera tan amable, pues. Me gustaría hablar con Derek. No. Ese sofisticado, eso es una tontería. Eso es, un, es una barrabasada que la Real Academia jamás ha aceptado. Sofisticado viene de Sofimpa. Ahí está la raíz etimológica de la palabra. La etimología de la palabra es de donde proviene la raíz. Olvídate del invento que quieran hacer creer. Sofisma, trampa, embeleco, timo, mentira, engaño, lo que se busca con ardit y con manipulación. Eso es sofisma. Aquí no hay más nada. El castellano es claro. Hay que buscar la raíz de la palabra para entonces darle forma al verbo. Olvídese lo demás. El negrito Cimarrón, sí, gracias por ese super chat. Un abrazo. Gracias, Capuchín. Gracias por ese cariño y por esa contribución, hermano. Gracias. Ahora sí se puso OK. ¿Susup? Buena la, la lucha con este par de gallos. Milaneja y Capuchas, maestro, presente. Me encanta tener, Es muy respetuoso. Ventos, compadre. Usted tiene una misión en esta tierra... Y la tiene que... Todos tenemos esa misión venta. Otaola trajo a la diosa para su campaña y no escuchó porque hace años le pidió hacer una campaña. El negrito sin marrón, unión hermana. Salía, saludos, María Busto. Entonces sé, todo se ve bien perfecto y se escucha perfecto, ¿verdad? Buenas tardes, patriota. Cuídate, Milanelos, aquí a los comunistas. Saludos desde Las Vegas. Coronel Capucha, Teniente Coronel Yulidí, Mayor Orlandito, Capitán Yayito La Carne, Teniente Montecristo, Suboficial La Latiza, Sargento Mandrak. <risa> Excelente. Desde aquí le mandamos una invitación al señor Manuel Milanes por si tiene algún interés de que conversemos juntos. Qué bueno. Eh, Capucha, tus días con Macra están contados. No hagas caso. No, no, yo no he entrado en guerra. Espérate. Yo no entré en guerra con Carlos Calvo ni tampoco con Gustavo León. Siempre he dicho desde aquí que soy discípulo incondicional de Gustavo de León. Gustavo León. Que él es el maestro y yo soy el alumno. Y que... Al señor Carlos Calvo siempre le hemos apoyado y le hemos mandado nuestro respeto. Pero él no puede decir de mí lo que él no sabe de mí. No, pero yo no me voy a quitar la máscara porque yo debajo de la máscara debajo de la máscara yo uso otra máscara. En mi rostro tú no ves que hoy tengo la nariz más gorda. A veces la tengo más fina. No, ¿No te has fijado que la nariz la tengo hoy más gorda. Yo debajo de la máscara uso otra máscara más. Por si acaso se me cae el antifaz, alguien viene a arrancármelo. Es toda la, aquí todas las cosas están cubiertas. Y todas las los inoportunos contratiempos están tomados. No, yo no que es cero el patriotismo capuchín al final la unión de Carlos será. Esperemos. El encapuchado está sentado a una orilla del río Quibú. Protocolo de seguridad, claro. Yo detrás de la, del la antifaz tengo otra máscara. Una máscara de silicona. Que yo uso. Tengo varias. A veces uso una con la nariz más fina. A veces uso una con la nariz más gorda. A veces uso una más respingada. Esta que traigo hoy es de lado ¿No ven que está la nariz para el lado? Yo soy bobo. Me van a ver... Tal vez esta noche con la infinitica. Claro que no se nota nada. Debajo de esto hay otra capucha, me. ¿Tú crees que la capucha es boba? Las claras están botadas, me. Ellos necesitan un rostro, un rostro, y ese rostro no está... A Carlos Calvo le preocupó mi, mi contacto con Julie D. Tal vez, no sé. Yo siempre hablé muy, muy bien de Carlos Calvo, ustedes lo saben. Y del doctor León igual. Y no tengo nada contra él. Pero de vez en cuando hay que hablarle las guataquitas a la gente para que no se les olviden quiénes son y de dónde vienen. Manolo. ¿Hay café? Mandando al pobre Manolo que me haga un poco de café. Tan bueno Manolo. Es el mejor ser humano del mundo. Qué buena persona es. Qué indio más bueno. Yo no tengo con qué pagar el hombre que me encontré en la vida para que me ayudara con la fe en la vida. Qué, qué ser humano más extraordinario. Un Un, un hombre honrado. Yo tengo la billetera ahí llena de dinero y no, nunca se ha cogido una lempirita. Qué tipo más extraordinario. No, no pagan en dólares, pero yo uso dólares porque yo voy al Salvador y en El Salvador sí se paga con dólares. ¿Entiendes? Entonces tengo que traer dólares para pagar en El Salvador, que la moneda del de Salvador es el dólar, no es la lempira. Las lempiras yo las tengo. Las yo las tengo en, en la tarjeta mía normal. Pero pero pero los dólares sí los tengo que tener cash. Limonar, matarse a la gente de limonar, maestro. No responda a las caras, no, tranquila. Deja que se. Fluribus unum, uno entre muchos, el mejor entre todos. Déjalo que se corten la sangre, las venas. No, si nunca nos vamos a quitar nada, ellos no saben nada de eso. Me imagino que le cambiaste el nombre a Manolo. Hermano, visto que calza el 42. Eh, no, es un poquito más grande. Señores, ese Manolo no existe. El que llama Manolo es una mujer. Ay, como divierto, como divierto, que lo divierto. El capucha los trae locos, no saben, no saben si Manolo es una mujer, si es un hombre. Eh, no saben nada. <ríe> y, y el disfraz que se buscó la capucha, mira qué clase de disfraz, qué lindo las, las banderas encontradas. Una aquí, una aquí, vergüenza contra dinero. Increíble. El capucha es un genio, no voy a creer que un come mierda. <ríe> Quieres ser mi novio, te estoy casado, estoy casado. Pero novio espiritual si sí podemos ser, carnal imposible. Amo a una mujer extraordinaria, la mujer más bella del mundo. cuatro las personas de bien y de respeto. Usted y si le digo que Manolo soy yo, ok. vergüenza contra dinero, eso no importa que sea, casado, no soy celosa. No, no, no, yo no, yo no, yo no soy infiel, yo soy fiel a todo, a mi patria, a mis amigos, a mi esposa, yo nada más he tenido, cada vez, cuando yo tengo una mujer es una sola, a mí no me gusta eso, yo no nací para no me gusta, pero de todas maneras le agradezco ese cariño. La capucha es historia presente. Buenas tardes, maestro. Ángel Luis López Rodríguez, Gallito La Carne. Sí, sí, maestro. Miguel A. Pérez. El mensaje suyo está más que claro. Eduardo. Viva Cuba Libre, el negrito sin marrón. Es broma, mi respeto, Guerrero. Minerva, gracias por ese aprecio y ese cariño. Sería bueno que, que mandes un link para entrar a la directa. Eh, estamos en eso. Deja Ay. ver que Rafael. MediSonido. Díselo tú que tú sí sabes, MediSonido. Coronel desde Ledógo. Porque es que, es que es un enigma el hombre de la capucha. Quieren saber quién está detrás de la capucha. Capucha. Ya perdiste a un aliado de Julie D. Yo no he perdido a nadie. Yo no puedo aceptarle a él que diga que yo soy el coronel Manolo sin ver mi cara y sin saber quién soy yo. Eh, no, yo yo, yo, yo, yo siento gran aprecio por el señor Carlos Calvo, su trabajo, y siempre he insistido en que la gente debe ir para allá, pero yo no puedo aceptarle a Carlos Calvo que diga que yo soy coronel, y que me llamo Manolo, y que me mandaron para destruir la obra del, del Gustavo León por mi gran conocimiento de historia, porque el único que puede hacer eso es el coronel Manolo, que él lo conoce, sabiendo yo que no soy ni Manolo, ni soy coronel, y tampoco vine, a destruir la obra del doctor Gustavo León, a persona que considero el respeto y que todas sus directas las veo yo con ese afán incansable e insaciable que tengo de aprender. Él no puede decir eso de mí. Eh, dicen que tú te llamas Manolo. Si yo quisiera, mira, si yo quisiera quitarme la capucha, si yo me quito la capucha ahora, esta directa coge dos millones de vistas. Porque la gente quiere saber quién es el que está detrás de la máscara. De mí habla medio mundo, pero yo no soy hombre de eso, yo no ando buscando eso. En te llegaste por el parol. ¿Cómo por el parol, chico? ¿Qué parol de qué nada? Adalberto, gracias por ese super chat, se le agradece, hermano, muchas gracias por ese apoyo a esta obra. Claro que habló sin ver mis videos, habló a la ligera, como hombre fatuo habló. Él no vio mis videos, nunca ha sabido nada de mí. ¿Cómo va a hablar a la ligera de nadie? No, pero es que el doctor Gustavo León es un hombre excepcional porque es un hombre que tiene un buen dominio de la Cuba republicana, sobre todo de la época. Y hay que escuchar al doctor León, es excelente, un hombre extraordinario. Capucha, porque tú y Carlos tienen el mismo acento al hablar. Pero él no es habanero, él no dice que es de bauta. Es que mi acento no es de ningún lugar de Cuba. Porque que ayer, Orlandito transmitía el acento de un hombre de Las Tunas y no tiene nada que ver, como hablo yo, y transmitió uno de Bayamo, y no tiene nada que ver, como hablo yo. ¿Me entiendes? entiende, el acento no tiene nada que ver claro que sí, siempre he mantenido el respeto con el doctor León No oigo el chat, no veo el chat. 209 personas conectadas. No veo el chat. ¿Qué pasó con el chat? ¿Me oyen ahí o no? ¿Me oyen ahí o no me oyen? ¿Ah? No sé si me oyen o no, no veo que nadie me escriba que sí si me oye. ¿Me están oyendo, por favor? ¿Qué pasa? Bueno, veo el chat parado, no sé qué pasó aquí, me voy porque no oigo nada, después hablamos. Los quiero mucho, nos vemos a las nueve de la noche.